Los RoboAdvisors son servicios fintech, es decir que aunan lo financiero y lo tecnológico, y están orientados a facilitar la creación de una cartera de inversiones personalizadas y adaptadas al contexto de cada uno de nosotros, gracias al uso de algoritmos automáticos. Su historia se remonta al 2006, momento en el cual Mint lanzó al mercado un servicio de gestión de finanzas personales semi-automatizado, lo cual sirvió de germen para el nacimiento de los RoboAdvisors. Un par de añitos después, allá por el 2008, la crisis financiera estaba haciendo estragos y este contexto ayudó a que surgieran los primeros servicios de RoboAdvisors, siendo Wealthfront el primero en obtener el permiso de la SEC en Estados Unidos. En 2010 se lanza al mercado Betterment por parte de John Stein y este movimiento hace que los RoboAdvisors ganen popularidad y anima el lanzamiento de servicios similares en muchos otros mercados. Nos remontamos para adelante y cinco añitos después, allá por el 2015, ya existían más de 100 servicios de este tipo en todo el mundo, gestionando en total más de 60.000 millones de dólares en activos. Evidentemente, esta gestión se hacía ya de forma totalmente automatizada. Y esta cifra, de 60.000 millones de dólares, ha ido creciendo de forma constante hasta situarse entre los 350.000 y los 440.000 millones de dólares gestionados a día de hoy por este tipo de servicios. El roboadvisor de Vanguard, llamado Personal Advisory Service, gestiona ya más de 140.000 millones de dólares el solito, y existen al menos otros 10 roboadvisors en todo el mundo gestionando cada uno de ellos más de 10.000 millones de dólares. El éxito de este tipo de servicios viene en gran medida porque la alternativa tradicional funciona realmente mal. En España, la inversión en fondos de inversión se realiza principalmente a través de bancos que recomiendan sus propios fondos, que curiosamente tienen elevadas comisiones y no siempre los mejores retornos. Además, recordemos que estos mismos bancos que recomiendan sus propios fondos han sido los culpables del fraude de las acciones preferentes y de muchas otras situaciones que nos han afectado a todos los españoles. Vamos, que casi mejor fiarse de un algoritmo que de los que ya nos han demostrado que solo les importa beneficiarse con nuestro dinero. La gracia de un robot advisor es que automatiza gran parte de la toma de decisión a la hora de invertir tu dinero, siguiendo una serie de consignas preestablecidas y los movimientos del mercado. Es, en definitiva, un sistema mucho más objetivo que trabaja por maximizar el retorno de tu inversión. En España, este tipo de servicios tardaron unos añitos en llegar, siendo Field Capital el primer ro robot advisor aprobado por la CNMV en 2014 e Indexa Capital el primero en ser regulado como agencia de valores en diciembre de 2015. Para entender más acerca de este tipo de servicios y cómo se modela el negocio detrás de un Robo Advisor, hoy tenemos a François Delvé, cofundador de Indexa Capital y uno de los grandes emprendedores e inversores de nuestro país. Soy José Carlos Corti para los amigos y además de conducir este podcast, soy director de marketing en Product Hackers, una agencia de crowdhacking y creación de productos digitales y también de fotografía e-commerce, un estudio de fotografía, vídeo y contenido visual para tiendas online. Si te gusta este episodio, no dudes en decírmelo dándole a like en tu reproductor de podcast o bien compartiéndolo en tus redes sociales o con tus amigos. La cuenta de Twitter de nuestro podcast es digitalp con P de podcast, y también puedes consultar las notas del episodio y suscribirte a nuestra super newsletter desde la página web en punto digital. En punto digital. Hoy hablamos con François Derbe, cofundador de Indexa Capital, pero también una figura histórica del mundo del emprendimiento y startup en nuestro país gracias a haber fundado, escalado y vendido Top Rural y a partir de ahí muchísimos otros negocios. Tenía muchísimas ganas de poder sentarme con calma con François y recorrer toda su experiencia emprendedora y también como inversor. Y así profundizar en cómo se está revolucionando el mercado de la inversión gracias a sistemas como Indexa Capital, un servicio de RoboAdvisor español que lo está realmente petando. Así que adelante entrevista con François Derve. Bueno, estamos aquí hoy con François Derbe, que tengo el lujazo poderle tener aquí. Para mí es el emprendedor y el business angel, y esto me, me lo han dicho muchas de tus, tus invertidas, luego, luego hablaremos de, de ello. François, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, José Carlos. Gracias por invitarme. La verdad que cuando digo el emprendedor es porque, bueno, has montado muchos proyectos, muchos de ellos de éxito, luego mm. también has invertido, creo que, que he visto como un 40 empresas. Vamos sí. a repasar todo esto. Pero tus inicios y, el, digamos, lo que en la comunidad emprendedora se te conoce, sobre todo por referencia, es eh, con el proyecto de Top Rural. ¿Puedes contar un poquito, incluso, qué estabas haciendo antes de Top Rural y cómo se te ocurre montar ese proyecto? Pues sí, sí, claro. El, yo estaba con 25 años trabajando en Boston Consulting Group, en Bruselas, uh por, por, por mi acento podéis oír que... Sí. <risa> o sea, soy, soy belga, francófono, uh, trabajaba en consultoría desde hace dos años y tenía claro que quería montar mi negocio. Desde antes de empezar en, en BCG, uh, BCG para mí era un, una experiencia, un aprendizaje y un sitio donde podía ganar mucho dinero, ganar, gastando poco y ahorrar para montar mi negocio. ¿no? Entonces, con, uh, uh, estaba saliendo con uh, Marta, que era mi novia y ahora es mi, mi mujer, Marta Esteve, um, que vivía en vivimos uh, juntos en, en Bruselas y decidimos uh, volver a España juntos y montar Top Rural. Um, ¿Por qué Top Rural? Porque yo estaba hablando con um, algunos france unos franceses que tienen una web de reserva de hoteles ...que querían expandir el negocio a España y me iban a fichar como Country Manager. Para mí era una forma cómoda de cambiar de país, de meterme en el sector que me interesaba, que era Internet... ...y entonces iba, iba, iba a desarrollar su negocio. ¿no? El problema es que a finales de 2019, cuando yo estaba hablando con ellos, pues uh, estalla la, la burbuja.com, su financiación se cae y no tiene dinero para pa pagarme el sueldo y la expansión a España entonces me dicen um, bueno ya yo, yo ya estaba con el business plan los esto tal. tal. Um, y me dicen, oye, ve tú si quieres, montalo y cuando tengamos dinero ya hablamos. Ya iremos. Y de ahí pensamos Marta y yo, bueno, pues si vamos nosotros, si lo montamos nosotros, pues montamos lo nuestro, no, <risa> no lo suyo. <risa> y, y de ahí, uh, entonces uh, dejamos el, el sector de los hoteles porque lo que vimos es que estaba muy grande, muy competido. En aquel momento había una empresa que se llamaba Bookings.net una empresa holandesa, que ahora es Booking.com, que es la, la americana, pero sí. empezó en Holanda. Y, y vamos, entonces, de, de, de hoteles nos fuimos a un nicho más pequeño que nos parecía más uh, asequible para ser líderes en, en este nicho, y, y era el turismo rural. Entonces, uh, pero bueno, no tenía experiencia en turismo rural. ¿no? Yo, yo a, a menudo cuento que antes de Top Rural no había estado en una casa rural en, en, ¿En mi nunca? vida. O sea, el, fue por la... mercado, ¿no? Dije, estoy aquí, hay un nicho no cubierto y... Fue por mercado, fue por gusto también. A mí me gusta mucho el campo, he ido mucho al campo, y, pero en una casa rural como tal no, no había estado, ¿no? Luego he estado en muchas. Um, entonces, ¿qué hicimos? Pues uh, fuimos a, al VIPS a, a comprar las guías de turismo rural que había en aquel momento, guías papel, y uh, compramos las cinco guías que había uh, vimos que había una que tenía mejor pinta que otras porque incluía opiniones de viajeros. Fíjate, ¿eh? en el 2000 una guía en papel que incluía opiniones uh, y fotos color. Cuando la mayoría no tenía ni foto ni color. <risa> Contactamos con los autores y estos como expertos del sector, pues nos complementa. Nos complementamos muy bien el equipo. Uh, yo como emprendedor, ellos como expertos a tiempo parcial. Y, y a partir de ahí pues, montamos Top Rural, fuimos a buscar un, un cofundador uh, técnico para desarrollar la web y, y la verdad es que Top Rural, uh, fue mucho mejor de lo previsto. Uh, es un proyecto bootstrap, no, no hicimos ronda de financiación, empezamos con dinero propio en casa. Yo no tenía sueldo y Marta cogió un trabajo por cuenta ajena. Uh, entonces los dos el sueldo de Marta y, y, y creciendo Top Rural. Top Rural tardó muy poco en ser rentable, es un negocio de clasificado donde los clientes pagaban de antemano para 3, 6 o 12 meses y nos financiamos con los clientes. Um, fue muy bien porque tuvimos una… O sea, si, si tuviera que sacar un aprendizaje ¿no? de, de, ¿De, de esto. Um, lo que mucha gente cree es que Tobral fue, con Tobral fuimos los primeros y que por eso ganamos. ¿no? Uh, la realidad es que cuando montamos Topral ya había 50 portales de turismo rural en España. Yo estaba haciendo una lista… De hecho, entre Bélgica y España nos fuimos de viaje a la India y nos íbamos a ir tres meses con Marta a la India. Eso era el plan, ¿no? Pero yo estaba haciendo mi lista de portales de turismo rural y cada semana veía, veía alguno más, ¿no? Y veía que se abrían más. Y, tal. y, y, y me entró el estrés. Tengo que lanzar esto ya. Uh, y, y al final nos fuimos a India pues uh, ocho semanas en lugar de tres meses hay que volver, hay que correr luego fue un error porque no lanzar un año antes o un año después no habría cambiado nada el, uh, en todo caso había muchos portales de turismo rural la idea de montar un portal de turismo rural en aquel momento era quizá la idea menos original que podías tener uh, en cualquier escuela de negocio MBA había un grupo de estudiantes ahí con el Haciendo proyecto el de montar una web de turismo rural ¿Por qué? Porque el turismo rural estaba creciendo mucho y el negocio de, de clasificados era el modelo normal de me pagan por estar. No, no había transaccional casi. Entonces, uh, insisto mucho, no, no, no fuimos, no, la idea no fue buena, la idea no fue original um, y, y mi mayor aprendizaje de, de, de ahí es que en el fondo no es la idea, es la ejecución. ¿Qué nos hizo ganar con Top Rural frente a todos los demás? ¿no? Porque al final eh, estuvimos 12 años con Top Rural y, y, y lo vendimos a Home Hub en 2012. ¿no? De 2000 a 2012 lo estuvimos creciendo y era el portal líder con muchísima diferencia. Teníamos una cuota de mercado de 60%, facturamos 4,5 millones con más de 2 millones de, de beneficio anual. Uh, entonces, muy, muy, muy bien. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué fue tan bien? Pues yo creo que en parte por um, una mejor ejecución, desarrollamos una web, un buscador más sencillo y más uh, útil para el usuario. O sea, el enfoque usuario, ¿no? Eso, es, eso me ha marcado mucho en toda mi, mi carrera. Orientación al cliente o al usuario. Y, y dos, fuimos los primeros en publicar opiniones uh, de viajeros sin censurar, porque había otros que también publicaban, pero cuando el anunciante te decía, oye, que también esta? Pues la quitaban. Nosotros, uh, con todo real, a pesar de que la Casa Rural era el, el que nos pagaba, pues no, no, no le permitíamos filtrar opiniones. Y, y la verdad es que fue, fue muy bien, ¿no? O sea, de vuelta al, al cliente, ¿no? Con esto las opiniones, la, ¿qué valor aportaba con respecto al resto el, el tener esas opiniones sí, sí. sinceras? En caso de Top rural era más difícil todavía porque el, no era el cliente, um, porque el cliente era la casa rural, el cliente es el que paga la factura. El y el La factura la mandábamos a la, a la casa rural. En este caso era el usuario que paga al cliente que me paga a mí. Uh, pero le damos a la prioridad, a la... Eso, eso es típico de, de Marketplace, ¿no? En Marketplace sueles cobrar al, a la oferta, en este caso las casas rurales, pero tu éxito depende de la demanda ¿no? y tienes que cuidar la, la demanda. Luego en uh, negocios, uh, bueno, en paralelo con todo rural montamos uh, Rentalia, Rentalia y eso nos permitió uh, seguir desarrollando proyectos, pero Marta con el suyo y yo con el mío. Le echaba una mano en Rentalia, pero Porque la CEO era Marta ella. Marta era la CEO, ¿verdad? Sí, sí. O sea, Rentalia, el piloto era Marta y yo podía echar una mano si me lo pedía, pero no, no, era un proyecto independiente. Y lo mismo en Topurral, ¿no? Lo llevaba yo y Marta me, me echaba una mano. Había mucha sinergia de tal forma, ¿no? Porque el, el mercado al que os dirigíais era, sí. era el mismo, pero sí que. ¿Qué, qué diferencia de concepto había entre, sí. lo, entre Entonces, los había dos? Pues había mucha sinergia de conocimiento, de know-how, um, pero ninguna de equipo, de tecnología, de marketing y de todo esto, porque uh, Marta quiso hizo bien que el proyecto fuera independiente en cuanto a equipo, porque cuando, un, cuando compartes equipos, el proyecto grande se suele llevar uh, la prioridad. Todo, claro. Y como Toplar era, crecía mucho y era muy rentable, pues no quería estar de hermano menor. ¿no? Se montó su propio equipo, ahí con Sergio Viteri, de, de director Gracias, de tecnología, de cofundador también, que luego fundó, fundó Zacatruz y que es muy, muy amigo mío. Um, y, y entonces Rentalia la diferencia es que Top Rural se dedicaba a las casas rurales solo en entorno rural y casa oficial y Rentalia incluía cualquier tipo de alojamiento vacacional que podía ser en entorno rural pero los, era lo de menos, sino sobre todo playa, ciudad y, y esquí ¿no? um, entonces nos complementamos mucho porque todas uh, de hecho la idea surgió porque estábamos rechazando muchas casas en Top Rural por no ser estrictamente rurales y no les dábamos ninguna alternativa y ahí lo, lo, la, la idea fue de desviarlo a Rentalia. Lo que tienes tener en el mercado, que empiezas a ver, a ver cosas... ¿Cómo es esto de, al final mm. también, de emprender en pareja? ¿no? Porque en tu primera etapa eh, en Top Rural, eh, mm. Marta tuvo que decir oye, pues mira, voy a tener un trabajo y, y a traer los mm. ingresos a seguros a casa mm. y luego emprendes en paralelo. ¿Cómo se gestiona esto internamente? ¿Afecta a nivel personal o lo llevasteis bien? A -a Afecta muchísimo en todo. Yo creo que emprender con en pareja o, o con amigos en general es bueno para el negocio porque conoces bien a la gente con quien lo estás montando y creo que es malo para la pareja o para la, la amistad porque te coloca en situaciones de estrés que en el fondo no te ayudan a a en, en tu relación uh -huh. personal. El, entonces, en nuestro caso, lo que siempre hemos... Uh, pro, no, no, teníamos claro que no queríamos trabajar uh, juntos, entonces hemos, hemos, uh, nos hemos asegurado que fueran proyectos independientes, donde si te pido ayuda, pues me ayudas, pero si no te lo pido, claro. no te metas. ¿no? Es, uh, Muy cada uno en lo suyo. Uh, Compartíamos oficina en algún momento al inicio, Uh, pero estábamos en los extremos uh, para no, no, no, no, no pisarnos, ¿no? Y, y lo más que llegamos a compartir en la oficina era la máquina de café y el ascensor, entonces, <risa> entonces bueno, subíamos en el ascensor y Marta iba a la izquierda, iba a la da. derecha y, y, y, y ya estaba así. No, en ese sentido ha ido bien. Um, Luego hay gente que ha emprendido de verdad en pareja, trabajando en pareja, y les ha ido muy bien también en, en el negocio. Y eso es lo que digo: creo que es bueno para el negocio. No sé si les ha ido bien en la, lo Me privado. La pero, pero bueno, bien, hay, que, hay, hay que hacer eso, al menos buscar esa separación para, para uh -huh. tener un poco de tranquilidad mental. Uh -huh. Luego, curiosamente, los dos proyectos se venden en 2012, sí. pero a empresas distintas y con historias distintas. ¿Cómo, sí. son, cómo se empiezan a...? Sí. Bueno, ¿a quién vendéis y cómo se empiezan a, cómo a organizar esas ventas? Sí, vendimos ambas empresas, Top Rural y Rental, en 15 días de diferencia y no es casualidad. Um, ¿cómo, ¿Cómo se gestó esto? Pues en, en, en 2008... O sea, cuatro años antes de la venta, en Rentalia hicimos una ampliación de capital con Idealista, que, que cogió un 45% de la empresa por ampliación de capital. O sea, ahí no vendimos nada, fue financiación para acelerar Rentalia y, y, y aprovechar también el, la posibilidad de, de o sea, las sinergias con Idealista. El, um, Idealista tenía, con Idealista ten, teníamos una, una ampliación de capital en 2008, y uh, comentamos la posibilidad de una venta en 2012. Luego, en paralelo, negociamos la venta de Top Rural con HomeAway, y con HomeAway el primer contacto lo tuvimos en 2007. Esto todo a fuego lento. 2007, en 2007 les visitamos en Austin uh, para que nos conocieran y que uh, supieran lo, lo bueno que, que éramos, ¿no? tanto Top Rural y Rentalia, y luego se coció a fuego lento, básicamente porque no llegamos a un acuerdo sobre el precio, de 2007 a 2012. Mantuvimos esa relación con Homeway, yo creo que mínimo una vez al año estábamos hablando, para luego concretar la venta en 2012. Entonces, ¿qué pasó? Que Homeway no quería comprar Top Rural mientras éramos los dueños de Rentalia. Porque decían, si te compro Top Rural, te meto dinero, o sea, te levas dinero a casa, y ese dinero lo puedes invertir en Rentalia, que es competencia mía. Les dijimos, no, no, si sí, Rentalia lo, lo tenemos ya casi vendido, y idealista lo va a comprar en, en, en marzo, ¿no? Uh, marzo de 2012. Nos dijeron, bueno, pues entonces yo te compro... Uh después vale. <risa> entonces <risa> todo, todo, todo se gestionó pero se ejecutó la compra por HomeAway de Top Rural después de haber vendido Rentalía Idealista. Vale, y en, en todo este tiempo manejabais otras opciones, es decir para que la gente entienda cómo se cuece una venta ¿no? Muy sí, inteligente lo, sí, sí. De, lo de con mucho tiempo ir dejándote querer, ¿con cuánta uh -huh. gente habéis podido estar hablando con estas cosas? Lo, lo hemos, con Top Rural lo hemos hecho he aprendido muchísimo porque hemos tenido todo tipo de proceso. El, hemos venido a home en directo, sin intermediarios, sin uh, ¿no? o broker, como dicen. Pero el año anterior estuvimos trabajando un año con un broker um, y, y, y casi cerramos una venta a TripAdvisor, Expedia TripAdvisor en 2011, que se frustró a un mes de, de cerrar la venta por una decisión interna de, de Expedia que decidió escindir TripAdvisor. En el momento de que, que, que Expedia decide sacar su propio de la bolsa en 2011, uh, se cae la compra nuestra porque congelan las adquisiciones. No nos centramos de nada de por qué. Y, y seis meses más tarde, pues ya nos centramos porque nos dicen: Oye, lo claro. siento, no podía decirte nada, pero es que estábamos sacando la, la empresa a bolsa. Um, rebobinando. En 2007, vemos que estamos en un sector... ¿Por qué empezamos a querer vender la, la empresa? Pues porque vemos que estamos en un sector donde hay empresas que tienen más financiación, mucho más, y que la competencia ha empezado a ser más fuerte. HomeAway, en aquel momento, en 2007, era la empresa, la startup, que más financiación había recibido de la historia. De todo ¿Cuánto el mundo? había levantado? 500 millones. Ostras. En 2007, ninguna empresa, ni, ni, ni, ni Google, ni YouTube, ni, ni nada... O sea, en aquel momento compraron YouTube por 2.000 millones, pero Homeware había recibido 500. Es, uh, entonces, era la startup más, con más financiación del mundo. Um, luego teníamos a Booking, por supuesto, que estaba creciendo mucho. Luego vimos nacer y crecer a Airbnb. Uh, estaba TripAdvisor también, muy fuerte, que se quería meter en transaccional. Entonces, lo que vimos es que estábamos con una posición muy fuerte con todo control rural en España, pero que de alguna forma el, el entorno competitivo internacional y va creciendo con actores muy muy grandes y pensamos bueno pues eso a largo plazo tenemos que estar con uno o con otro pero no, no vamos a quedarnos solitos aquí en el medio el, um, entonces para, para preparar una venta yo te daré consejos no para no, no centrarlo demasiado en top rural pero también dar consejos que puedan servir a más gente uh, punto uno auditar las cuentas eso es una recomendación que nos hizo jesús Encinar que era inversor en, en top rural y, y que nos dio muy buenos consejos en, en general ¿no? De, Um, entonces Jesús me dijo sí, si quieres vender de, en algún momento pues empecé a auditar y empecé a auditar cinco años antes de bueno. vender pa ¿para facilitar luego la diligence, sí, al comprador ¿no? le va a resultar mucho más fácil auditar, comprar una empresa auditada porque le va a dar la tranquilidad que eso está mirado por alguien Audita las cuentas con un bufete de reconocido prestigio, porque si lo auditas con, con, un, con, con, con alguien de tu familia que no tiene un nombre hacia afuera, pues al americano que viene no, no le va a valer. Entonces, eh, en nuestro caso, auditamos con eh, EY, en San Young, en aquel momento, y, y, y elegimos a, a propósito un top 5. De, pues de, coge uno de los cinco o seis más grandes y reconocidos para que el comprador les conozca y, y se fíe un poco. ¿no? Le va a facilitar mucho la due diligence. uno Entonces, uh, Audita las cuentas. Dos, ve a ver los compradores potenciales. Tienen, ve a verles porque tienen que conocerte la cara, tienen que haber escuchado tu voz, tienen que entender que hablas su idioma Confianza. Um, y, y, y, y que el día que vayan a hacer algo te, se acuerden de ti al final. Entonces con Homo ve, eso fue otro consejo de Jesús, uh, Jesús ensinar, nos dijo, uh, ve a verles, pero no ve a verles como un desesperado que dice, oye, quiero verte. Uh, dejales caer que vas a estar en Austin uh, de paso y que si quieren tomar un café, pues uh, entonces, uh, le llamamos al responsable de adquisición desde Homeway le contactamos por LinkedIn, luego hablamos con él y tal, y le, y le contamos que vamos a estar por Austin y que si quería tomar un café. ¿no? Y así, uh, muy casual, muy casual. <risa> obviamente no se creyó nada que estábamos ahí claro. por casualidad, ¿no? pero, pero fue un primer paso. y Muy importante que te conozcan tus compradores uh, potenciales. Uh, tercero, el, yo creo, a diferencia de tommy Santoro con suma que lo está haciendo en público, yo creo que es mejor llevar el proceso con uh, máxima discreción. ¿Por qué? Porque hemos llevado dos procesos. Uno con supervisor uh, que, que estaba bastante abierto. A mí, a mí me gusta la transparencia en general. De hecho, yo creo que es uno de mis principales valores en todo lo que hago, es transparencia. Entonces, por defecto, soy transparente total, ¿no? Pero aquí lo que he visto es que cuando gestionas un proceso con un comprador que y que al final la venta no sale, que es lo normal, porque la mayoría de las compras se caen sí. y no, no nos damos cuenta, pero los que han pasado por ahí saben que Co 50%... Como no se cuentan, no se sabe, no Claro, se sabe. claro, claro. Pero la, incluso a un mes de la venta, yo te diría, a un mes de la venta tienes un 50% de probabilidad de que se caiga. De hecho, el otro inversor que teníamos es Bonsai y ya Noel de Bonsai, siempre que, que me ayudó mucho en el proceso, porque desde Bonsai habían pasado por más procesos de venta y para mí era el primero, me preguntaba: Bueno, François, qué, ¿qué probabilidad crees que tenemos de cerrar la venta ahora? Y yo le decía: Pues ahora yo creo que estamos en un 90%. Y él me decía, pues entonces es un 50, <risa> porque ya lo habían visto. Claro. Entonces, como las ventas se caen y, y cuando se cae es una, es una decepción para el equipo. Uh, la gente que está adentro le hace mucha ilusión uh, que Torral, pues se vaya a integrar con Supervisor. Es un proyecto muy ambicioso, muy, muy chulo. Uh, si se cae, pues es un uh, problema. Uno distraes a la gente con el, la due diligence y luego dos, en caso de que no siga, pues uh, no, no funciona Pierde bien. Pierde mucho foco, ánimo. Y luego la, la, la, la transparencia en un proceso de venta también es, um, pone en peligro la operación porque cuanto más gente sabe, más gente se mete también. Uh, la, el competidor tiene una oportunidad de ir a hablar para intentar uh, tumbarte la venta, es, es, es complicado. Entonces, mi recomendación ahí es uh, que no se cuente a más de lo estrictamente necesario. Uh, la, la segu el segundo proceso que hicimos con HomeoB, pues estaban al tanto dos personas en la, en la empresa. Uh, Dos macios y sí, tres de 50. ¿no? Sí. Lo, lo de Tommy um, es peculiar. El, el, el tengo pendiente una entrevista con sí, él cuando acabe el proceso sí. para Entonces, que lo Tommy es muy valiente. Yo le dije por activa y por pasiva: el, no, no lo haga, hasta. <risa> <risa> Pero lo quería hacer, se lo pide el cuerpo y, claro. y yo creo que le va a salir bien. Así bueno, que fantástico. Se lo merece. ¿no? Lo sí. bonito es que está compartiendo y está ayudando a otros a entender un poco cómo funcionan esas cosas. Que es verdad que el primer proceso de venta, como nunca lo has hecho, pues no, no sabes muy bien. No, claro. Es un, una cosa donde no, no hay experiencia. Luego. Claro. Lo, Vender todo rural, vender rentalia, me ha ayudado mucho en los procesos siguientes, porque he podido, pues, uh, cuando vendimos a Plaza, me. Uh, ya tenía más experiencia para, para ayudar a Fer en esto. Um, luego, pues luego como inversor, uh, he hecho unos cuantos uh, exits donde solo era inversor, pero también he, he podido estar ahí intentando ah. compartir experiencia. Ahora vamos a entrar en esta etapa, ¿no? Que es cuando, cuando ya haces estas dos ventas, pasas a un, un nuevo rol, eh, por un lado, como inversor, uh -huh. como dices, Te tengo vistas más o menos 40 inversiones, puede ser, no sí, sé si tienes alguna sí, sí. más. He hecho 45, vale. um, de las cuales hay 30 que se... Que, eh, donde estoy invertido todavía. De las 15, donde no estoy invertido, pues la mitad es por cansado y la otra mitad porque yo he vendido. Y entonces, eh, después de vender Topral y Rentalia pensé en dedicarme profesionalmente ya a, a invertir, ¿no?, como business insurance. entonces él fui bastante activo, invertí en 5, 6, 7 empresas al año, desde 2012, 2013, 2014. Um, luego aprendí que um, no... Me gustaba tanto ser inversor como ser emprendedor. Sí. ¿Por qué? Porque ser inversor, en el fondo, lo, lo, sí. la, cuando pensás en, en ser business angel, pensás que vas a invertir, pero realmente te pasas el día diciendo que no a la gente. Sí. O sea, eres un no inversor. ¿Por, ¿Por qué? Porque de 100 proyectos que te llegan, tienes que seleccionar uno y decir que no a 99. Eso es, un poco, es, una, es una profesión uh, con mucho no. ¿no? De, entonces, como prefiero decir sí que no, pues uh, eso, eso es un punto en contra. Aunque sigo invirtiendo. ¿eh? Lo que pasa es que uh, después de invertir tanto esos años, ver que hay mucho no. Y luego también ver que, que, que al final me, estaba, me equivoqué, invertí en demasiadas empresas. Estar en 40 sin tener un equipo uh, para gestionarlo no es, no, no, es demasiado. ¿no? Uh, y, y, y de ahí tú recaí en dos fases. Um, como emprendedor. Recaí como emprendedor y he seguido haciendo un poquito de inversión. O sea, sigo invirtiendo, pero poco, intento que poco. Una o dos nuevas inversiones en fase semilla al año por mi cuenta y luego muchas inversiones uh, vía B water Eso os lo cuento luego. Sí, ahora, sí. ahora te vamos a preguntar de, de eso. En esta etapa como sí. Business Angel, por pues si hay algún Business Angel que esté escuchando diga, oye, aprendizajes que hayas tenido o cosas a evitar. Mm. Una ya la has dicho, ¿no? Que, que al final no es tan bonito quizás como, como pueda parecer y que requiere mucho tiempo, pero algún otro aprendizaje? Sí, hay acaban. aprendizajes más, más importantes. Um, primero, que es una inversión muy poco líquida. Entonces, sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Y tienes que calcular que de media no vas a recuperar el dinero hasta pasado 10 años. Yo llevo invirtiendo desde 2007, estamos en 2019. Ya estás empezando, ¿no? Llevo 12 años invirtiendo y he recuperado mi inversión con un por uno el año pasado, con la venta de Aplázame. Entonces, me, me ha costado 11 años recuperar una vez lo sí. invertido. Lo bonito es que um, lo que tengo todavía invertido vale mucho, o parece que vale mucho, porque si vale mucho o no lo sabré al final. ¿no? Y, y de hecho es muy difícil prever el éxito de unas startup, startups que valen mucho y que luego se van a cero. Y hay otras que tardan mucho en, en ir bien, y, pero que acaban yendo fenomenal. En todo caso, de, de, de, de lo invertido he recuperado ya uno y tengo tres en vuelo. Tres en vuelo significa que pinta que voy a hacer un por cuatro sobre lo invertido. Lo cual está muy muy bien. De hecho estoy convirtiendo con el Fondo Europeo de Inversión desde, desde 2012, 2013 perdón. Uh, so, fui el primer Business Central con quien coinvirtieron en España y, y de, de todos los Business Angels con los que coinverten en, en Europa de momento tengo el, me el mejor track record en, wow. en, en desinversión. Está súper orgulloso. he tenido mucha suerte. Como en... <risa> la verdad es que eh, la, la suerte ayuda mucho porque ahí mi, mi, mi track record de recuperar uno ya eh, ha dependido mucho de Aplazame. Y Aplazame es un proyecto que nos ha ido muy bien, pero que también tenía mucho riesgo, podía haber ido mal. Um, en, en todo caso, recomendación, uh, ten en cuenta que la liquidez es muy baja y que te, lo que inviertes está bloqueado por, para 10 años. Esto implica que uh, si vas a querer invertir 100, 100%, ¿no? por, por poner un número, si vas a invertir 100, no deberías invertir más de 10 al año para durar, porque la, los business centers en general nos ponemos a invertir, a los 2-3 años nos quedamos secos y, y ya, ya no podemos wow. seguir. Eso es una pena porque el tiempo que te da de aprender. O sea, justo a los tres años es cuando uno has aprendido y dos, tienes mejor deal flow. Claro. Pero, pero no tiene tienes dinero. dinero. <risa> Entonces, para durar esos diez años hay que trocear tu previsión de inversión a diez años de cien, lo troceas en diez años, que son diez. En lugar de hacer cinco inversiones, que es lo que empezamos mm. haciendo todos, porque los business owners que venden su negocio y empiezan a invertir, se animan y, y se emocionan y a saco. Pues en lugar de hacer cinco inversiones, haz dos, una o dos, para apuntar a, a tener un portfolio de 10 a 20, pero no 40, de 40 no, no, no, no es, es, demasiado para un business angel, ¿no? Y, y, y tres, un poquito a poco, porque vas a equivocarte mucho al inicio y vas a aprender con, con la experiencia. Al inicio todo pinta bien y luego tardas cinco años en ver si lo que de verdad va bien o, lo, o, o no. Um, a los cinco años de mis primeras inversiones pensaba que las cinco eran un éxito. Y al final de las cinco primeras, yo creo que una uh, es un Sacatruz. ¿no? Vale. <risa> y de las inversiones que tienes ahora, ¿cuáles mm. son las tres que más te gustan? Si, si lo, te apetece decirlo y que no se te enfade nadie. No, gustar es, es más uh, subjetivo. Uh, o las, el, que vaya, las que mejor van. Pero ¿no? las que mejor van, hay unas que van espectacular. Tienes a Tiendeo, que, que es una empresa que no, que, en la que no he invertido dos veces. Porque no, no me parecía que tenía tanto potencial y me equivoqué. Porque a la tercera vez que me invitó otra vez Luis Martín Cavieres a invertir con él, pues vi que esto iba como un tiro y que era obvio que había que invertir. ¿no? Pues Tiendeo es una empresa que factura más de 10 millones, que está en 35 países, que es líder en, en 17 países de los que está, donde está presente, uh, 150 empleados y, y vamos, un. un, un un líder internacional, ¿no? con, uh, cl clarísimo. Luego tienes We Are Knitters, que es una empresa que va súper bien, con poca financiación también. Me gustan los modelos eficientes en el capital. Tanto Tiendeo, We Are Knitters se han, se han desarrollado con poca financiación. Son negocios rentables los dos. Uh, We Are Knitters es un, está creciendo a nivel internacional. Uh, yeah. España ya es su quinto país en volumen de ventas. Es, está vendiendo más en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Francia. Que, que en España, o sea, es un. También han pasado al, al, a la empresa de, las, de la que se inspiraron sí. al inicio. Tu, tuvimos a Pepita uh, en el. Al audicio, la enlazaré el podcast sí. porque la tuvimos hace unos meses y sí. será espectacular. Sí, sí, pues Pepita sí. y Alberto ahí están sí. haciendo un trabajo magnífico. Uh, también una empresa que ya factura más de 10 millones sí. vendiendo kits de tejer, o ¿no? bios y, y agujas sí. y patrones. Está uh, muy, muy, muy orgulloso de, de ser. Uh, Um, de, de, el, el primer inversor junto con Kavides y con Diego Arbeloay en, uh, en Werniters Uh, tengo a Zacatruz que, que ha ido muy bien uh, por Village que va súper bien también pepino, sí. uh, Cantox uh, que es una empresa donde invertí en pre-PowerPoint <risa> antes de que tuviera incluso el PowerPoint uh, Microverse eso es una inversión más reciente menos conocida en España porque es un proyecto de, de, de educación sí. en, en remoto para programadores en el tercer mundo uh, que pues forma a distancia uh, como si fuera un una, una, sí, formación a distancia, remote, para, de, para prepararles a trabajar para empresas de Silicon Valley. Escogen gente que tiene un sueldo ahora de 200 dólares o 400 dólares al mes. Y al salir de la formación, algunos pues, se suben a un sueldo de 40.000 o 70.000. ¿no? Es, es muy interesante. Eso lo ha montado Ariel Camus, que es el fundador de Touristai. Um, y que su nuevo proyecto se llama Microverse um, ahí también súper orgulloso de ser el primer inmersor junto con uh, Jesús Monleón y con uh, Marek Fodor ¿Tienes ojo, um, ¿Tienes ojo de todas formas para los proyectos? Entonces te diría que no, porque el, el, me he equivocado ahí, bueno, lo, lo que es el sesgo de supervivencia es que la gente te cuenta lo que ha ido bien ¿no? Y yo también me preguntas por las mejores, ¿eh? no me has preguntado por los fracasos. Pero incluso si alguien me preguntara qué tal te va, pues lo normal es que le cuente lo que va bien. El, el, lo peligroso del sesgo de supervivencia es que da la sensación que se puede ganar mucho invirtiendo en startups o, o, o que tengo buen ojo. Yo creo que es ni uno ni otro. El, He tenido suerte, entonces una vez que tienes suerte empezando, aquí te ha ido bien. Pero también me he ido mal en muchas. ¿no? Yo, vamos, de las cinco primeras, cuatro no han ido Adiós. bien, he perdido eh, mucho. Es pues lo, lo normal, sí. ¿no? Al final. O sea, yo, yo, yo suelo decir, yo me he equivocado en todo. Uh, lo bueno es entonces he perdido mucho dinero con estas, donde me equivoqué, uh, porque no podía ir bien en todas, hay un riesgo alto en invertir en startups. Uh, lo bueno es que he aprendido mucho y que ahora, gracias al aprendizaje, pues... Uh, Uh, pues sí me voy mejorando mejor, <risa> mejor. dos cosas he aprendido y, y dos los que buscan inversores pues, pues piensan en mí antes que en otro entonces tengo tengo mejor tengo mejor ojo pero por aprendizaje no por uh, competencia o, o, o don no y luego tengo mejor deal flow porque porque al que busca financiación le interesa atender a alguien que ya, ya, ya, ya, ya ya he hecho cosas antes. Y una de las cosas que has hecho, ya lo he comentabas, o sea, has como profesionalizado un poco esta parte de, de inversión, uno de los proyectos que, que has cofundado, ¿no? que es Big Water Funds. Mm, sí. Cuéntanos un poco por... Luego no vamos a centrar sobre todo en Indexa, pero ¿qué es Big Water? Sí, sí, sí, sí. ¿Y, claro. y qué inversiones ha? Porque ya lleváis cinco o más. Siete, siete, siete inversiones, más, sí. inversiones. Entonces, lo, lo, lo, con mi etapa de Business Angel, uh, que ahora ha pasado a segundo plano, pero que sigo haciendo un poco, ¿no? Uh, lo, uh, bueno, os comenté lo de la liquidez, ¿no? Sabes cuándo inviertes, pero no sabes cuándo sales. Eso es una cosa. Y luego vi también que en la zona de inversión del capital riesgo, yo típicamente entraba en fase inicial, luego entraba en capital riesgo. Vi que en fase de capital riesgo hay mucho dinero, hay mucha competencia y hay valoraciones muy altas. Entonces, en general, yo me quedaba invirtiendo antes de que haya capital riesgo, pero una vez que había, que había capital riesgo dejaba de, de invertir. Uh, ¿Por qué? Porque cuando te pones en variaciones uh, muy altas y también con cláusulas raras que protegen al capital riesgo. O sea, hablamos mucho de valoración pero no hablamos de lo que hay detrás. Sí. Antidilución, liquidación preferente. Sí. Que son muy poco business angel friendly, por lo general. Y poco business angel friendly y, y poco entrepreneur friendly. Porque la antidilución y la liquidación preferente lo que hacen es proteger al capital riesgo en contra de, de los demás socios. Entonces desalinea de de intereses y y, y, y, y. y vamos, a mí me parece un cáncer para la, la empresa. O sea, mi recomendación es uh, no cojas nunca una antidilución. No cojas nunca una antidilusión. Y yo me tatúo aquí, o sea, ap <ríe> no volveré a firmar, firmar que... una cláusula antidilusión. La liquidación preferente es sencilla, un por uno, pues todavía la entiendo, no la propongo, no la pido, pero la entiendo y, y bueno, pues si está, pues ¿qué se le va a hacer? No? Desalinea intereses, pero no, no, no es tan nefasta. Pero la antidilución te lleva a una situación normal porque lo normal es que la empresa no vaya tan bien como se espera. Se puede hacer un down round y en caso de down round barre a todos los socios en beneficio del que tiene la antidilución, Diluye al emprendedor que se quede en un porcentaje mínimo. Eso lo, lo he vivido en primera, en primera fila. ¿no? Y, y he visto empresas donde los emprendedores tenían un 8% y no tenían mucho interés en la empresa. El, el, el capital riesgo, pues protegido con su antidilución tenía un 80%, pero y, ¿para qué le servía? No? No. Que ya no hay... No, al final ya no tiene motivación nadie. Para eso empujar. es. Entonces, lo, lo que vi es que el, el, las dos cosas, falta de liquidez y luego mucha competencia en capital riesgo, pero nada de competencia una vez que la empresa llega a rentabilidad. Y eso es curioso porque dices, la empresa que va bien, que en mi opinión es la que llega a rentabilidad, porque es sostenible, porque está, se puede financiar en su propio crecimiento, pues deja de ser interesante para, para los inversores. Porque el capital riesgo lo que quiere es invertir mucho y en sucesivas rondas. Con una empresa rentable pues no va a haber mucha ampliación de capital, no hay mucho sitio para ellos. Entonces, combinando las dos, falta liquidez y no hay compradores para empresas rentables en operaciones de secundario, Uh, es como llegamos uh, y eso lo montamos con uh, Ramón Blanco, con Unai Ansejo y conmigo. Los mismos fundadores de Indexa, pues empezamos, uh, empezamos con water en realidad. Montamos Bewater uh, en 2014, lo lanzamos en 2014 y nada, más, como mercado secundario para startups y nada más lanzarlo tuvimos que pararlo por tema de, de regulación. Lo que montamos era legal, pero no le gustaba al regulador. Entonces, cuando el árbitro no le gusta, pues es difícil. Hay que parar. Lo pausamos. Uh, en, aquí nos pusimos uh, a fondo con Indexa, pero en paralelo seguimos desarrollando Bivotor. Y Bivotor, cuatro años más tarde, conseguimos una... una, una de hecho, con recomendación de, de la CNMV, que nos dijo cómo, cómo hacerlo, uh, pues montamos una gestora que se llama Bivotor Asset Management y que, crea, uh, que invierte en, en empresas... Uh, no tanto startups, empresas uh, startups rentables, o sea, un poco más tarde, ¿eh? puede ser scale-ups, ¿no? como dicen algunos. Invertimos en scale-ups, que son empresas con fuerte crecimiento, pero que ya tienen flujo de caja positivo. Es un bicho muy raro, no hay muchas empresas con fuerte crecimiento y flujo de caja positivo. Y ahí proponemos al, al emprendedor o a los business centers o al capital riesgo o a la que, que está en el accionariado, les proponemos comprarles entre un 5 y un 20% de las acciones, o sea, sobre todo secundario, comprando a socios actuales y creamos un fondo por cada inversión. Entonces tenemos un fondo... Invierte. La, la, última, la última operación que hemos hecho es uh, Huitaca, uh -huh. uh, de, de comida cero, a domicilio. Sí, uh -huh. sí. Entonces en Huitaca hemos invertido, uh, tenemos un pequeño porcentaje, hemos montado un fondo específico que se llama Bivotor Huitaca, fondo de inversión de capital cerrado, que solo invierte en esta empresa y donde los inversores en este fondo que son profesionales, eso es importante destacarlo. BioVotor no, uh, no, no podemos ofrecerlo a, a, a todo el mundo como inversión, es una inversión por, por uh, regulación que está limitada a profesionales. El profesional es alguien o que tiene mucho dinero o que se compromete a invertir Uh, bueno, o profesionales que tienen mucho dinero y es profesional el sector, o un no profesional pero que invierta mínimo 100.000 mil. Entonces es, um, por es un límite. Me quedo por poco. <risa> sí, 100 mil entre todos esos fondos. Ah, pero okay. vamos, no, no, es un, no es un producto para, para gran público, es un producto donde, ahora mismo tenemos 300 usuarios en la web de vivo water Funds y de los cuales han invertido ya 25 y 7 fondos montados. Entonces, en los fondos están Witaka, están MailTrack. Uh, que, que conoces también, Dentaltics, que es un e-commerce sí. uh, para pues hemos dentistas, tenido por aquí, muy chulo sí, además. Sí, sí. Está Zacatruz también, ¿verdad? Zacatruz también, sí, Gear sí. sí. Translation, traducciones uh, semiautomáticas, Cuidum, un marketplace de, de, de cuidadores. Uh, entonces es un... Uh, uh, y Traventia, uh, que es una, un e-commerce de, de, de paquetes de viajes muy, muy grande en España. ¿Punto en común de estas empresas? ¿Son rentables o, te, o a punto de... Um, ...están creciendo las, en, entre el 30% y el 100% uh, y son empresas que uh, probablemente... ...que en su mayoría ya no necesitan financiación. Podemos ir a ampliaciones de capital pero sobre todo recompramos a socios actuales. Y nos encontramos que, en este, que si alguien tiene una participación de, de, de, de DentalTIC si la quiere vender... ...o de Meltrac de... ...pues no hay mucha gente comprando. Um, es un segmento donde hay, hay mucho vendedor y, y poco, poco comprador. comprador y por eso pensamos que hay una buena oportunidad de, de inversión para, para nosotros Muy interesante, y algún día a ver si también engancharon y profundizamos en esto, porque yo creo que el, el tema de secundario y demás, sí. que da, da para mucho, y sobre todo quería profundizar en, en Indexa, mm -hmm. la primera pregunta es Big Water, aplázame, e Indexa con esto te has empezado, bueno y, y te, también eh, invertiste en en Afterbanks, ¿verdad? Sí, hecho, he hecho mucho fintech uh -huh. um, porque cuando empecé a invertir 5, 6, 7 empresas me empezó a llegar un deal flow brutal. Uh, tenía, recibía como 300 pro, uh, proyectos al año. Y, y, y también había invertido en Cantox en 2011, me gustaba el sector. Me, lo que me gusta del fintech, porque yo no vengo del sector financiero, soy un bicho un poco raro en esto, he hecho el camino al revés. ¿no? En, en, en, yo, yo tenía una web de turismo rural <risa> y fíjate, y ahora tengo una agencia de valores. ¿no? De, entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque, porque lo que me apetece en el fondo es competir con la banca. Entonces, creo que la banca tiene una, una posición muy regulada, que le ha generado mucha barrera a en la entrada, entonces poco competida, donde ha habido pocas startups, porque hay barreras a la en entrada brutales, y entonces que el oligopolio bancario de alguna forma ha estado pues, trabajando con comisiones altas, costes altos. Y, y, y poca disrupción. ¿no? Entonces me aprecia mucho el meter con, uh, meterme con los bancos. ¿Estás metido a saco? Entonces he eh, invertido en Cantox, uh, luego he invertido en NoviCap, que es una de, de, de, de financiación de, de facturas, he uh, invertido en Startup Explorer, en AfterBanks, que hemos venido a Indra, he uh, invertido en la Plaza estaba en Besepa también. Uh, o sea, últimamente me he centrado en FinTech y. Por, por no tener que mirar tantos proyectos, ¿no? no mirar 300 sino porque en FinTech hay muy poco y luego porque voy desarrollando un conocimiento del sector que me permite aportar más valor a esas empresas. Sí, me acuerdo cuando te hacía el podcast Jaime Novan sí. que, que decías que te sí, gustaban sí. los mercados regulados. ahí Lo, lo dejo como enlace como en las notas, lo dejaré para, porque ahí profundiza mucho. ¿Por qué te gusta ese tipo de Bueno, mercados. realmente no, no, no hay nada que me guste menos. Que, que, ...que el mercado regulado. Uh, ¿Pero por qué el titular de Nova va del otro lado? Porque ahora me gusta mucho. ¿Qué ha pasado? No? Um, yo, yo soy muy, uh, muy liberal. Me gusta que haya transparencia, me gusta que haya competencia... ...me gusta que haya poca regulación, que sea el cliente que pueda elegir. Uh, entonces, en principio, uh, de entrada, no me apetecía mucho meterme en un tema regulado. De hecho, la primera versión de Water era una, una versión no regulada, porque, porque no me todo, todo la parte en principio ¿no? la parte regulada. Pero luego lo que he visto es que, y, y por eso insisto mucho en ese tema, que la regulación en el fondo es una oportunidad para el emprendedor, y, y de ahí eh, que en el podcast el titular sea que el, el, el, empresa, el emprendedor regulado. Um, lo que he visto, de hecho esto lo comentamos mucho con Fernando en la Plaza Me. lo que no te apetece meterte en negocio regulado, uh, porque por la barrera de la entrada, por los costes regulatorios que tiene, en realidad hace que haya menos competencia y eso es una oportunidad, entonces el, antes de regularte ves la regulación como un muro que es muy difícil de franquear, una vez que te has regulado y has pasado del muro, ves que del otro lado pues, uh, hay mucho césped <risa> uh, y está muy verde y hay poca competencia. Y ahí puedes crecer de, muchísimo. Sí. Y de hecho lo, nos está yendo espectacular. Con, ...con Indexa, luego cuando quieras pasamos pues a Indexa... Pues en, entramos, es, si en, quieres, ya, ya saco, eh, Indexa Capital. Ya, más o menos el contexto ya lo tenemos. Eh, ¿Qué es Indexa Capital? Para el que nos conozca, que ya que se da raro. Sí, pues en, en, por ahí en 2014, cuando estábamos montando Water entre un Ramón y yo... Uh, también vimos que teníamos mucho equipo, un equipo muy potente. Ramón fue fundador de SelfBank en España, o sea, banca online en el 2000, broker primero, SelfTrade, que se cambió a SelfBank. Ramón hizo carrera en, en uh, Société Générale y en Bursorama y llegó a ser número 2 de, de Bursorama, que es un poco el equivalente de ING Direct, pero en Francia. Uh, y 15 años de experiencia en, en, uh, en, en el sector de la gestión, uh, licenciado en física, doctor en economía cuantitativa, CFA, Uh, que es el Charter Financial Analyst, uh, profesor de, de, de riesgo, en un máster de, de riesgo para, para empleados de, de, de banca. Um, y yo con uh, mi track record, con uh, Torra, Rentalia, Plaza en Medital, en entonces, teníamos un equipo potente y pensamos que um, teníamos capacidad de desarrollar dos proyectos en paralelo, con Bewater, y estábamos estudiando el importar a España el modelo de Wealthfront Betterment, que son los gestores automatizados líderes en, en Estados Unidos. La idea es de Unai. Uh, Unai, como gestor, de, de gestor institucional, veía desde hace mucho tiempo que al cliente había que ofrecerle diversificación global, costes bajos y automatización, indexación. Al final, es para conseguir los costes bajos hay que indexar y hay que automatizar. Eso lo tenía ya claro de hace tiempo. Luego vio que Wellfront y Betterment estaban dando un servicio muy chulo en Estados Unidos, quiso abrir una cuenta... Vio que no podía porque es solo para residentes en Estados Unidos. Entonces ahí saltó la, la idea de tengo que montarlo en, en España. ¿no? En paralelo tenemos a Cavieres, tanto José como Luis, uh, que son socios en Water nuestros, desde el inicio, los primeros inversores. Y, y que nos están diciendo una y otra vez, dice uh, Water está bien, pero lo que hay que montar es, es Wellfront, el modelo de Wellfront. ¿no? Os gustaba todo, uh, os nos gustaba a 20, todos. Nos gustaba a todos, vamos. Y entonces, cuando, en el momento de, de… estamos con el proyecto de Indexa Capital, en el momento de pausar ViewWater dimos prioridad a este proyecto y nos pusimos mano a la obra. Uno, desarrollando una agencia de valor, bueno, solicitando la autorización como agencia de valores, es un negocio muy regulado y estamos totalmente regulados y aprobados, um, para ofrecer a los clientes una, la posibilidad de invertir su dinero con menos costes que en la banca. ...con menos conflictos de interés... ...y al final, en resumen, es con menos costes... ...más rentabilidad... ...o sea, cada euro que pagas de comisión es un euro menos para ti. En indexa eso, o fondos de inversión... ...o planes de pensiones, ¿verdad? Y, y lo que has dicho tú, que están indexados... ...automatizados y menos comisiones... ...y mayor rentabilidad. ¿Qué significa esto de la indexación... ...para el que no entienda... Sí. ...para los profanos a, a nivel inversión? Claro, entonces si, si, si alguien... Um, ...quiere invertir con nosotros... Uh, puede invertir en fondos de inversión a partir de 1.000 euros o a partir de 50 euros en planes de pensiones. Pero vamos, por, por simplificar, si alguien quiere invertir 10.000 euros, um, tiene dos opciones. Una es hacerlo por su cuenta, entonces empezar a informarse y a ver qué, dónde, qué compro, uh, si compro acciones o compro fondos, qué fondo, etc. Y eso es un camino que algunos están haciendo, son, es el camino del otro servicio, y donde, si sabes mucho, pues te puedes encontrar una, una, una solución con costes bajos. Muy importante lo de los costes, porque en tema de inversión, la media de los gestores lo que te da es el mercado. Porque de hecho, el mercado es la media de los gestores. Entonces estás en un sector donde tienes 100 gestores que te ofrecen algo y sabes con seguridad que la mitad lo va a hacer peor que la media, con seguridad. Y sabes con seguridad que todos te van a cobrar el coste, que, que la, la, como mínimo, las comisiones que puedes ver. O sea, el resultado es que la mayoría de los gestores activos no solo dan menos que la media, sino que además, como cubren gastos, pues casi ninguno te da mejor que la media. A 10 años tienes un 5% de los gestores activos que baten a su índice de referencia. A 10 años. 5%. Significa que si vas a elegir uno, cuál va a ser el bueno en los 10 próximos años, pues tienes una posibilidad entre 20. Eso es como tirar una moneda uh, más de cuatro veces y acertar cuatro veces seguidas. Es, uh, es, complicado. es difícil. El, uh, o sea, la solución, la recomendación es no intentes acertar en, en cuál va a ser la empresa o el gestor que va a ir mejor que la media. Uh, mejor compra el mundo, diversifícate al máximo y con costes bajos. Entonces, ¿qué hace un fondo indexado? Pues un fondo indexado es un fondo que en lugar de tener un gestor activo que selecciona empresas, es un, es un fondo que compra todas esas empresas del índice. El índice en España el más conocido es el IBEX, pero no nos parece un índice bueno porque es un índice muy local y muy pequeño, muy concentrado en pocas empresas. Pero tienes otros índices más grandes como es el MCI Europe, que incluye más de 400 empresas, las más grandes de la bolsa europea. Tienes el Standard Poor's 500, que incluye las 500 más grandes de la bolsa americana uh, de, estadounidense. Tienes uh, el MCI Emerging Market, que incluye las más grandes de mercados emergentes. Y de alguna forma, si inviertes en fondos que replican esos índices, acabas estando expuesto casi a todo el mundo. O sea, con una cartera de indexa, con un, un, hay carteras con uno, con dos o hasta nueve fondos, pero con un fondo indexado sobre el mundo ya puedes tener dos mil empresas, ahí, las dos mil más grandes. O sea, con un fondo tienes, pues tienes a Apple, a Netflix, a Google, a, a Facebook, pero también tú lo offline y todos los sectores. empresas, sectores. A nivel mundial y, y, y al final has comprado el mundo con un solo fondo. Y a partir de ahí, pues se puede complicar un poco. Podemos, tenemos varias carteras desde, desde dos fondos, realmente. Uno de acciones, uno de bonos, hasta nueve. Entonces, que, ¿qué ofrecemos al cliente? Le ofrecemos una solución delegada. Lo que te comentaba antes, es el otro servicio donde tienes que ser experto. Y la solución delegada es uh, abrir una cuenta con Indexa. Te vamos a hacer un, perfil, un test de perfil muy sencillito de dos minutos con, uh, donde te respondes a diez preguntas. Y en función de tu test de perfil te vamos a, a recomendar una inversión de más o menos riesgo y más o menos rentabilidad esperada. El, de más res, más, el perfil más arriesgado tiene más rentabilidad esperada y el menos arriesgado pues tiene menos rentabilidad esperada. Te ofrecemos una, una composición de cartera, te explicamos los costes, las expectativas de rentabilidad, el histórico también. Te decimos, mira, en 2007 habría bajado un 18%, peor año, el mejor año en 2009 habría subido un 19%. O sea, con toda esa información, si te gusta lo que ves, sigues y entonces lo que hacemos es abrirte una cuenta de, de efectivo en Inversis Banco, que es un banco que es filial de Banca March, es un banco muy solvente, de los más solventes en España, y te abrimos una cuenta de valores. Te cuento esto porque las dos cuentas están a nombre del cliente. Es muy importante porque están fuera del balance de Indexa y fuera del balance de Inversis también. Y aunque quebrara Indexa y aunque quebrara Inversis, aunque quebrara todo el mundo, tus cuentas están a tu nombre segregadas y entonces no están en riesgo, no tienes el riesgo de contraparte. El, el cliente le abrimos a sus cuentas, nos ocupamos de ello, manda el dinero que quiera a partir de 1.000 euros y se lo invertimos. Y cada vez que aporta, se lo invertimos. Hay clientes de media, el cliente abre una cuenta con 10.000 euros de media, muchos con menos y luego otros con mucho más. Y de media aportan 1.000 euros al mes. Algunos por ahorro, pues menos, y otros porque van traspasando fondos que tienen otras entidades. Entonces tenemos ahora 11.500 clientes que de media tienen invertido 23.000 cada uno, pero de nuevo ¿eh? a partir de 50 euros hay carteras de planes de pensiones y el que más tiene con nosotros tiene 5 millones. Yo abrí mi primer mes con 1.000 eurillos, o sea, Muy que, pues que, que de verdad que con poquito se puede hacer. Sí, sí, sí, está fenomenal. El, el, lo que muchas veces comentamos es no, no le des... O sea, hay que estudiárselo, es un tema de dinero, es un tema que hay que mirar bien, pero no tienes que tomar una decisión de blanco o, o negro de invierto todo aquí o no, Perfectamente puedes abrir una cuenta, empezar con el mínimo y ir conociendo la solución. ¿Qué nos diferencia? Pues que tenemos costes más bajos que ningún otro. Uh, no porque seamos magos, sino porque hemos automatizado las operaciones. La concepción de la cartera no está automatizada. Es decir, la concepción de la cartera modelo lo hace un gestor que es UNAI con la supervisión de un comité de asesor, donde tenemos gente de, de muchísima experiencia. Uh, pero la máquina lo que hace es la ejecución y eso es para reducir errores y, y, y bajar costes. Y luego la indexación te baja coste también. De todo incluido te, te damos un servicio que de media te va a costar un 0,60% al año, que es uh, como cinco veces menos de lo que te cuesta de verdad el producto en la banca. Además, yo lo veo en mi panel de control, te dice tu composición de cartera ideal es esta, que es la, la que definís, y luego según vas metiendo, pues se va ajustando. A veces estás un poquito menos, un poquito más en algo en función de tus inversiones y se va compensando. Sí, sí. O sea, lo que mola es eso que yo tengo automatizado el envío de dinero todos los meses y luego el sistema solito lo va colocando donde donde quiera. Es verdad, un piloto no, piloto automático. Mola, mola. Luego sí. también tenéis eh, eh, carteras para niños, ¿verdad? Que uh -huh. es, lo, lo, me lo decías que lo habéis como relanzado últimamente, pero también me parece un concepto interesante para ir fomentando el ahorro a edades tempranas. Sí, para nosotros es, es muy importante dar también uh, abrir cuentas de niños porque pensamos que forma parte de la educación que puedes darles y que va a ayudar a que no caigan uh, de mayores en, uh, en, en, en, en errores que hemos tenido todos, que es, por ejemplo, pedir consejo a tu banco, uh, pues lo último que hay que hacer porque no, no es tu asesor. El, el, el, el, el que crees que es el asesor del banco en realidad es un venta, un comercial que te está vendiendo el producto más caro posible. Entonces, si la cuenta de niños, pensamos que empezar pronto es una forma de que el niño vaya viendo um, que el impacto de tener costes bajos para tener más rentabilidad, que vaya viendo el impacto del interés compuesto, porque el niño, como empieza a invertir muy pronto, pues, pasado muchos años, su, su inversión ha crecido una barbaridad. Un, un, um, un, uh, un 5% anual, que es una rentabilidad esperada para una cuenta de un niño, porque tiene, le ponemos en un riesgo más alto en general, con un 5% de rentabilidad anual, Um, doblas en 14 años. Desde aquí a que sea mayor, empieza con 4 empieza con años, y vas aportando, ha doblado en 14 años. Pero como además ha sido aportando cada mes, pues el efecto es más, más fuerte. Entonces es una, es una prioridad. No, no ganamos dinero con, cuenta, con las cuentas de niños, pero es una prioridad en, en cuanto a, a clientes futuros, uh, pa, para Indexa y también en, en formación, ¿no? formación financiera. Abrimos cuentas de niños, abrimos cuentas de empresas, tenemos cuentas de planes de pensiones, tenemos cuentas de PCV, que son los planes de pensiones vascos, uh -huh. Y tenemos planes de empleo, que son planes de pensiones uh, que contratan las empresas para sus, sus ah, trabajadores. Y desde esta mañana, <ríe> de hecho llegué tarde a la entrevista porque <ríe> lo estábamos lanzando, desde esta mañana tenemos uh, seguros de vida. No lo habrás ah, visto todavía porque vale. lo hemos comunicado hace na na Nada. Um, y es un seguro de vida con mitad de coste de, que, de lo que suelen tener los seguros de vida en general. ¿Y um, planteáis diversificar más o ya, ya estés alcanzando más o menos la, los productos que queréis tener? No, tenemos más cosas en el tintero. Um, lo que ves en el sector financiero en general uh, es que la, cada uno empieza con un vertical, que es un producto, en nuestro caso la gestión de cartera de fondos, de, de, de fondos indexados, y luego, uh, con los clientes que tiene que tenemos y la confianza que tienen nosotros, pues somos capaces de ir ofreciendo más productos. ¿Por qué, ¿Por qué Indexa ofrece un seguro de vida? Pues uno, uno, porque hemos visto que es un sector poco transparente en cuanto a costes y con comisiones y márgenes muy altos. Tan altos que, que hablando con Cacer hemos visto que podemos ofrecer un producto que te cubre el mismo capital, o sea, el seguro de vida tiene dos parámetros principales. Es el capital asegurado, es cuánto van a pagar a mis beneficiarios en caso de, de que me muera. Um, pues aseguramos, por ejemplo, 100.000 euros. En caso de fallecimiento del titular se paga 100.000 al beneficiario. Eso es el primer parámetro. El segundo es cuál es la prima, cuánto hay que pagar por ese seguro. Y donde un seguro de, de vida de 100.000 euros típicamente cuesta 200 euros, Depende de la edad, depende de algunos otros parámetros. En indexante te puede costar a mitad, 100 euros. Pero el servicio es el mismo. El servicio es fallecimiento, Lo pago. Y ahí no hay discusión, además. No, no, no hay una zona gris uh, de si él tenía esa... Como, como con otros seguros ¿eh? del hogar, donde te discuten siempre el pago. No, aquí ha fallecido el titular, se tiene que que, que, que es lo que hay. Si has dicho la verdad cuando respondiste a las preguntas iniciales. Entonces es un producto muy lejano de, lo que, de nuestra vocación inicial, pero donde nuestros, uh, nuestras ventajas competitivas nos permiten dar un mejor servicio, que es, uno, uh, transparencia en cuanto a costes, eso va, va todo con, con, con indexa costes bajos, y con costes bajos mejor servicio, más valor para el cliente. Y, y, y más servicios sí, seguiremos ofreciendo más. No, no, tenemos, no, no tenemos prisa por sacar muchos. Uh, lo que queremos es hacer bien lo que hacemos, no. pero poco a poco iremos uh, ampliando. Sí. Comentabas sí. que al ser un sector regulado tuvisteis que pedir, que dar a, a aprobación ¿no? con, la, con me imagino, mm -hmm. la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿Cómo es ese proceso? ¿Hace falta mucho dinero para, para hacerlo? ¿O qué, ¿Qué tipo de uh -huh. cosas tienes que acreditar para, para conseguir montar un negocio sí. de ese tipo? Entonces, en, en, en caso de una agencia de valores, el proceso dura más o menos nueve meses uh, para obtener la autorización, que es lo que nos uh, uh, habían avisado antes. Uh, Empiezas contratando un abogado especializado en temas regulatorios que te va asesorando en esos temas y dice, mira, va a durar nueve meses, uh, a partir del momento que presentemos, o sea, es más en realidad... Uh, hay, hay muchas, uh, está todo definido en la ley pero no está todo, es decir, tienes que cumplir con las reglas pero además tienes que saber lo que le gusta al, al regulador para eso hay que coger un abogado experto, ¿no? especialista en esto y básicamente pues en el caso de Indexa nos requirió nueve meses de procedimiento un millón de capital y un consejo de administración formado de tres personas de las cuales dos ya tienen experiencia en el sector en nuestro caso es Unai y Ramón, entonces como ya tienen experiencia en el sector financiero pues valen y, y el tercero pues era yo y me han aceptado porque, <risa> porque había dos, dos otros con experiencia. Bueno, para futuro, pa futuro ya puedes tú también. Sí, te diría si un emprendedor quiere meterse en el sector regulado lo más difícil de conseguir es uh, el capital. Y entonces ¿por qué? porque es difícil en una startup normal te vas a financiar un año de actividad, no levantas uh, uh, tanto y, y te dura para un año. En una empresa regulada tienes que financiarte con todo el dinero necesario para llegar a Breakeven. Si presentas a la CNMV un plan de uh, vamos a perder un millón en los cinco próximos años, pues entonces hay que poner un millón. Pero antes de empezar, ¿no? es, una, es buscar financiación. De un millón sobre un PowerPoint, uh, en general te lo dan si ya tienes alguna experiencia previa. Y es, es el, el, el, el, el, el proyecto regulado, la, la startup regulada, sobre todo es una oportunidad para el emprendedor de, de segunda, de el, el que ya ha montado algo, uh, leído más o menos bien, ha conseguido cierto a oro, confianza de otros inversores o incluso si le ha ido mal, pero tiene confianza de inversores, entonces ya... ya es de primera, fácil. mejor dejarlo pasar. De, de primera, no, no, yo he visto mucha gente con... Yo, yo mismo, ¿no? Con 25, cuando montaba Top Rural, no podía haber montado claro. un negocio regulado. No me habrían dado ni la licencia ni la financiación. Um, y, pero de, entonces es más pa, para cuarentones. Sí. <risa> eh, también te iba a preguntar, porque es un negocio muy distinto, por ejemplo, a Top Rural, ¿cómo se captan clientes en, en este sector? ¿y cómo, ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cuáles son vuestros costes de captación? Si uh -huh. lo tenéis y si lo podéis. Sí, sí, claro, claro, claro. Yo, somos, como te decía, somos transparentes. De... Entonces, el, el, se empieza probando todo, como siempre, ¿no? En, en marketing online, en un proyecto nuevo, pues lo, yo creo que hay mucho valor en... en en no suponer nada. De hecho, de mis mayores aprendizajes con Tobral también es que no hay que um, creer que sabes algo. Si yo, yo en Tobral me pensaba experto, creía que era un experto ya, de, de mi propio negocio. ¿no? De, luego nos compra HomeAway, uh, no había hecho AdWords nunca con Tobral, nunca. Porque decía, no, si yo vendo publicidad yo no compro entras HomeAway, HomeAway hace AdWords, hay una estrategia de alineación de todo. Me piden, como me quedo seis meses, me piden que lleve la, la, como le llevaba el marketing, pues que me ponga con esto. Empezamos a anunciarnos y vemos que la rentabilidad del AdWords para tu era de 7 a 1. Echas un euro y ganas 7. Y yo podría haberme quedado aquí 20 años más sin hacer AdWords, yeah. como, como un tonto. ¿no? De, de, de, cuanto más uh, sé, más me doy cuenta de lo poco que sé. O sea, el primer paso con Indexa es uh, vamos a testar canales. Hemos probado Twitter, hemos probado LinkedIn, hemos probado Facebook, hemos probado Adwords, obviamente, afiliación, uh, comunicación, uh, eventos offline, prensa papel, radio, televisión, uh, luminoso. O sea, la, la, el paso inicial es lo pruebo todo, ¿no? Y sobre la prueba intento medir y sobre la medición intento aprender y sobre lo que he aprendido descubro que mi canal que mejor funciona en nuestro caso es el member get member, es decir, invitaciones de, de usuarios y afiliación los dos que están muy cerca en el, en el Member que el es una invitación de un amigo y la, la afiliación es una invitación de un bloguero pero en ambos casos es un cliente de indexa que te invita a que te recomienda el, el servicio y, y también que, que el 60% de los clientes ahora vienen por invitación de otro cliente uh, Gracias a la invitación, el que abre una cuenta no paga nuestra comisión sobre los primeros 10.000 euros durante un año, con lo que la mayoría no paga ninguna comisión de indexa durante un año, y el invitador también suma otros 10.000 al importe que le gestionamos gratis, o suma otro año, depende de cuánto tiene invertido. Entonces hay mucha, mucha invitación uh, y está genial porque nos baja mucho el coste de adquisición y nos permite crecer muy rápido con una inversión de marketing gratis y limitada. También hacemos afiliación, también seguimos haciendo AdWords, tenemos un, un poco de publicidad exterior porque hemos colocado un luminoso en un edificio en la de América, lo cual parece un poco raro, pero está funcionando muy bien. Esto no lo podemos medir, pero tenemos el, el, el, el, feeling, ¿no? el feedback, ¿no? sobre todo si sí, la, la imagen o la sensación que causa, como, como somos una institución financiera que tiene que mostrar que estamos para largo plazo y que es sólido, Uh, pues lo que típicamente los bancos muestran con uh, paredes uh, gruesas y un edificio fuerte en un lugar emblemático, como nosotros estamos online, pues lo mostramos poniendo un luminoso en un, en un edificio. El, um, el coste de captación actual está en torno a los 50 euros uh, de media, eso es el blended, uh, el, el coste de adquisición en el canal de afiliación uh, es, es, es más alto, está cerca de 100 euros. En AdWords uh, creo que estamos en 150, vamos a performance en AdWords también a, 50, a 150 euros de captación y luego todo lo que es orgánico que viene gratis ¿no? y que hace que el blend esté en torno a los 50. Es, es muy bueno, muy bajo, porque los americanos, uh, cuando los pocos datos que hay disponibles, nos muestran un, un coste de adquisición en, de 300, 400 dólares. Y, el, y, y en afiliación, perdona que te, te uh -huh. das la pregunta, el, ¿qué le dais a los tenéis una plataforma de afiliación o qué que, que le ofrecéis porcentaje de lo que vende ¿O? es un desarrollo propio ¿Vale? y es uh, afiliación directa. ¿Vale? De, lo que he visto con uh, las plataformas de afiliación como TradeDollar, Thanox uh, o, o Finance, Finance Ads, que se especializa en el sector financiero, el, en general uh, me, hay un poco de basura, ¿no? Hay gente que se apunta ahí y te empieza a crear webs en todos esos sentidos. No, no, no, con, con Indexa no queremos que, cual, que, que cualquier uh, entre en la afiliación. Eso lo podríamos gestionar con una plataforma también, ¿no? Con aprobación previa y tal. Pero luego son muy pocos afiliados que tienen un, un blog muy especializado en temas de, de, de independencia financiera o de inversiones o de ahorro. Es gente que tiene un libro, gente que tiene un podcast o un programa especial. Entonces son, son pocos y preferimos gestionar la relación en directo. Entonces hemos desarrollado, es nuestro mismo sistema de invitación que funciona para clientes, pues le hemos añadido la, la opción de tener afiliados y un pago por, por afiliado. Ah, muy bien, hay control y luego ya... y, y, y es totalmente imprevisible es decir bueno. cuando montamos Indexa y uno tenía idea que la afiliación iba a ser uh, o, la, o el member que el member iba a ser la, el canal es una prueba de si hay que tener member el member para probarlo uh, pero podría haber funcionado podría que no o sea ahí he aprendido dos dos cosas la primera es hay que probar no pero eso ya lo había aprendido antes <risa> y lo segundo y eso es menos obvio es que una vez que has encontrado tu canal hay que ir a fondo por, por este canal, se sí, saco con este canal, porque no podemos ser los mejores en todos esos canales. No somos los mejores en SEO, de hecho, no, somos quizás los peores, porque yo, yo, yo sé de SEO de, de, de antes, pero como no es nuestro canal y no importa en sector financiero, nos preocupamos. Tampoco en SEM, uh, tampoco en publicidad de pago, pero al final lo que hemos visto que funciona es que estamos potenciado muchísimo ¿Cómo lo hacemos? Pues cuidando muy bien que la, el tema de invitación funcione bien. De hecho, en caso de duda, te la activamos. Tú abres una cuenta para un hijo, no te olvidas de usar el enlace, te la, te la activamos por defecto, es automático. El cotitular es uh, hijos, empresas, uh, activación por defecto de la invitación. Queremos que veas cómo funciona la invitación como invitado para que sepas cómo funciona como invitador. Luego, uh, la cookie no caduca. Pues una cookie de, de afiliación que no caduca, pues imagínate, eso, no, eso la... no lo tiene nadie. <risa> sí, sí, sí, sí. Um, nos avisa un cliente unos días más tarde y dice, oye, que yo he visto, uh, me, me he olvidado usar el enlace, pues te la pongo. Claro. Uh, es, um, o sea, tenéis claro que eso es vuestro driver de crecimiento y no queréis que nadie sí. lo cuestione. Y luego siempre, siempre pensamos en, en, en beneficio del cliente. Es nuestro mayor activo es la confianza que tienen los clientes en Indexa y eso no, no es algo que se anuncia es algo que se demuestra en el, en, en el día a día entonces uh, siempre ponemos el interés del cliente por encima de todo para, para merecer esa confianza y, y, y, y seguir creciendo con nuestros clientes bien hecho, bien hecho por último, ganáis dinero con, con comisiones. Tenéis project? Imagino que es, a lo mm. mejor estás pronto ¿no? para saber cuán, cuál es el lifetime value de los, vuestros clientes. No, no, sé si lo project, no, no lo tenéis claro ya. No, no, yo, yo te puedo calcular un lifetime value con dos puntos. Uh -huh. uh, <ríe> es broma, ¿no? Es como. El, el lifetime value, um, a, en nuestro caso, la vida del cliente es muy larga. El churn que tenemos en planes de pensiones es de 3% anual. O sea, un euro invertido de, de media uh, sale tres céntimos en el año y 97 se quedan. Te da una vida esperada de 30 años. Del, del euro que entra en planes de pensiones, la media esperada es de 30. ¿no? Con el dato actual, luego el tron puede cambiar. ¿no? Y en fondos de inversiones, el tron es de 10% y la vida estimada es de 10 años. Entonces, uh, el, la vida estimada media del dinero que entra es de 10 años en un producto y de 30 en el otro, de media un poco más de 10 porque tenemos mucho más en fondos que en planes de pensiones, pero yo no puedo financiar uh, la, una adquisición que voy a rentabilizar a 10 años. No tengo. Entonces, ahí ya def, uh, pas, um, um, tenemos que definir qué payback queremos, en cuánto tiempo queremos. Uh, en nuestro caso, más importante que el lifetime value es el, el tiempo de recuperación de la inversión, payback, ¿no? payback time. Y uh, hemos dicho, pues yo tengo que recuperar la inversión uh, máximo en 24 meses, porque no puedo financiar más. El, uh, en 24 meses el, el lifetime value que tenemos creo que está, es que lo, lo conozco más a cuatro años, cuatro años estamos en 350 euros de lifetime value, uh, pero los dos últimos años pagan más porque el cliente ya ha aportado más. Creo que a dos años estamos en 120, 150 por ahí. Entonces el coste de adquisición está en 50, el lifetime value en dos años está a 120, cubre bien y, y estamos creciendo todo lo que, lo que podamos. Joder, qué bien lo habéis hecho, qué bien lo habéis hecho. Entonces, uh, sobre el lifetime value, pues llevamos ya a, um, 40, casi vamos a cumplir cuatro años, es una base de observación muy, muy amplia y, y, y es, es muy estable ya. Vale. De... soy ya rentables en todo? Sí, vale, sí, sí. Desde, de hecho, desde hace poco, hemos anunciado, hemos llegado a rentabilidad en el trimestre anterior. O sea, el julio, agosto septiembre hemos cubierto gastos. Uh, es rentable a nivel contable y todavía nos falta un poco para hacer, uh, tener flujo de caja positivo. Porque hay, hay, como en cualquier startup, hay una parte de costes que se activan. Delegas antes a beneficio contable que a cash flow positivo. Pero es muy significativo que seamos rentables porque somos el primer gestor automatizado rentable en Europa y casi del mundo, porque de, de los que te comentaban antes, de Betterman, de Worldfront y muchos otros, de momento solo hay uno que ha anunciado que es rentable, que es Betterman desde uh, junio, y nosotros somos rentables desde, desde julio. Olé. O sea, casi, ahí, ahí Ay, de, hay, en el podio entrada. del mundo. Sí. Y últimamente también habéis anunciado, ¿Mm? yo creo, eh, el fondo de inversión con mayor rentabilidad, o el indexado ¿no? con mayor rentabilidad, lo vi esta semana, me ha parecido ver. Um, en general tenemos una rentabilidad muy superior a la media pero en general no somos el, el número uno a corto plazo ¿por qué? porque para, en fondos de inversión para ser el número uno a corto plazo hay que tomar mucho riesgo y el que es número uno del año pasado, el que fue número uno del año pasado, es el último este año. No, no es raro ¿eh? Ver, verlo así. ¿Por qué? Pues, pues hay miles de fondos. De miles de fondos siempre hay uno loco que ha hecho una cosa rara y le ha ido bien. Pues hay una suerte, entonces, le va bien, la gente invierte ahí, se mete un volumen mayor y el año siguiente es una castaña. Pues No, no buscamos ser el número uno a corto plazo, lo que sí buscamos es ser el número uno a, a largo plazo. Y, y lo que hay ahora, entonces, en carteras de fondos nos comparamos con los fondos de las categorías comparables y estamos ya en el top 5% en las categorías donde estamos, desde que hemos empezado en cuatro años. En cuatro años estamos en el top 5% y esperamos estar uh, pues en el top 1% a, a largo plazo. Top 1. Es, uh, en pensiones es interesante porque en, uh, llevamos menos tiempo, tres años, y tenemos el plan de pensiones de renta fija a largo plazo. Es una de las categorías oficiales donde hay casi 100 planes y ya somos número dos. Dos de casi 100, dos de 80 en, en uh, planes de pensiones de, de, de bonos a largo plazo. Y en el de acciones, ahí hay más competencia, hay como 300 y pico planes y estamos en el top, Uh, creo, estamos esperando los datos a finales de mes, vamos a entrar en el top 10% prudente. Estamos en el top 15, probablemente vamos a entrar en el top 10. Sí, qué gusto. Dar. Y para, para acabar, eh, ¿planes que tengas de expansión internacionales o va a estar focalizados en, en España? ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión a, a medio plazo? Sí, estamos, uh, no hemos querido expandir demasiado rápido porque queríamos ten, llegar a, a, a ser rentables y sostenibles. En un negocio como, como Indexa es muy importante que el cliente sepa que estamos para el largo plazo. Y que, y que es un negocio rentable, que tiene un margen uh, uh, suficiente como para financiarse y crecer sin tener que hacer uh, rondas o, o, o, o tomar demasiado riesgo. El, también uh, somos conscientes que los servicios financieros viajan mal en general. Hay poco servicio financiero extranjero aquí en España y hay poco español fuera. Aún así nos interesa expandir, vamos a probar con Bélgica el año que viene. Lo, lo tienes ahí um, a ella, mano. Lo tenemos más a tiro, ¿no? claro. es, uh, Pero también porque es un mercado, uh, bueno, obviamente hay una conexión personal y es más fácil entrar donde ya conoces a gente, pero también es un mercado interesante para Indexa porque hay poca competencia y comisiones altas, uh, bastante similar a, a España. Entonces, uh, comisiones altas es un cliente mal servido y luego poca competencia, pues es, es nuestro terreno. Vamos a probar con Bélgica y luego el objetivo es seguir ampliando a, a otros países. No, no Pues ánimo a conquistar Europa. Me quedo con preguntas para 30 vidas, pero, pero espero tenerte algún otro tiempo más adelante por aquí, claro que nos sí. cuentes la evolución de, de mm -hmm. Indexa. Y también me apunta aquí a algún día hablar con Ramón Blanco. Sí, sí, de sí, sí. seguro, con seguro que le encantará venir. Sí, claro, sí. Así que nada no, no, François, muchísimas gracias por todo el repaso y la cantidad de aprendizajes que has compartido con nosotros. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Eh, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y, y efectivamente yo creo que nos quedamos con uh, más temas. Claro que sí. Muchas, Para la gracias. Próxima. Gracias. Muchas gracias. Actúa como si fueras un hombre rico ya, y entonces seguramente te volverás rico. Actúa como si tuvieras una confianza inigualable, y la gente seguramente tendrá confianza en ti. Actúa como si tuvieras una experiencia inigualable y la gente seguirá tus consejos. Y actúa como si ya tuvieras un éxito tremendo y tan seguro como estoy aquí hoy, tendrás éxito. Así se explayaba eh, Jordan Belfort en su libro El Lobo de Wall Street, recreándose en sus años como inversor de Wall Street y evidentemente mostrando toda su actitud. Y actitud tenía tal y como pudimos ver en la película con el mismo nombre. Tanta actitud que acabó ahogado en ella. Pero eso es ya otra historia. Muchas gracias a François Dervé por habernos dado este genial paseo por su historia como emprendedor e inversor, ofreciéndonos muchísimos aprendizajes y vivencias, y también acercándonos a todo el mundo fintech y en especial a los advisors. Ha sido un auténtico lujo tenerle por aquí. Y también muchas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa. Recuerda que tienes las notas completas del podcast con enlaces e información adicional y también la suscripción a nuestra super newsletter en nuestra página web en punto, digital, en punto digital, Y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo. Acabamos ya este episodio deseándote, pues bueno, te deseo como siempre la mejor de las semanas y me despido con esta gran frase de Warren Buffett que dice así: Las escuelas de negocio recompensan comportamientos difíciles y complejos más que los comportamientos simples. Pero los comportamientos simples son, casi siempre, más efectivos.